Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora supongo que estarás un poco agobiado con las notas. Por fin tenemos la tenemos la plantilla oficial. Al final nuestros datos pues serán similares a lo que, a lo que sacó la Secretaría General. Y bueno, todos aquellos que habéis hecho la estimación de nota, pues tened en cuenta que, que al final eh, esa estimación que habíais hecho inicialmente estamos en lo, en lo correcto, ¿no? Entonces, simplemente quiero comentar varios aspectos. En primer lugar, hay muchos de vosotros que me estáis planteando si podréis entrar teniendo en cuenta que tenéis pues, en el primero 95 y en el segundo eh, 35. Si, que tenéis en el primero 107 y en el segundo 33,66. A ver, yo os puedo hacer una estimación donde os puedo decir más o menos lo que yo considero que, eh, que es lo correcto y si podéis entrar o no. Pero no es tan fácil estimar eso. Necesitamos esperar a la nota de corte del segundo ejercicio. Esta nota de corte yo creo que no va a tardar. Yo me aventuro a decir que es posible que igual la tengamos el viernes, pero bueno, esto son únicamente suposiciones mías, ¿vale? No tengo información reservada ni privilegiada ni nada. Es en base un poco a las fechas en las que estamos y sería pues una diferencia por parte de la Secretaría General que nos sacasen la nota antes del, de Nochebuena, ¿vale? Simplemente para que podáis estar tranquilos y pasar unas fiestas para bien o para mal, pues eh, sabiendo ya que habéis aprobado o no. Claro, ahora surge una, una situación que es importante tener en cuenta, que todos aquellos que vayáis un poco más raspados, pues podéis quedar en ese limbo, en esas plazas, que, se van a, eh, que vais a pasar los dos cortes, pero que igual no os llega para coger plaza como funcionarios de carrera. Eso es un putadón, hablando claro pues quedar ahí, en esas mil, del 1850 hasta lo que, eh, a todos los que pasen en caso de empate. Bueno, sabéis que la Secretaría General sacó hasta 1855, pero do, puede darse el caso que haya mucha gente empatada en la nota que salga en el segundo ejercicio y nos vayamos a 1900 o 1900 y algo, ¿vale? Entonces tendremos ahí unos 35 o 40 empates. ¿Cómo vamos a resolver esos empates? Pues con los criterios que saca la Secretaría General. Es por eso el motivo de este vídeo. Os quiero animar a todos y cuantos más seáis mejor a que esta calculadora que os he puesto en el aula virtual en nuestra página web, como veis esferaoposiciones.com, os he puesto una calculadora. ¿vale? Simplemente os va a pedir que, os met que metáis el correo electrónico para que os llegue el reporte de lo que habéis eh, en este caso Punto o anotado, es decir, la nota de corte que hayáis sacado o la nota que hayáis sacado en el primero más la nota que hayáis eh, sacado en el segundo, metís vuestros datos aquí y el correo electrónico, le dais a calcular y os llegará a vuestro, eh, a vuestro correo, ¿vale? Simplemente metéis el correo electrónico, vamos a poner, a, ver, a mí no me deja aquí, espera, el mío, pues Pablo, Texas, ¿vale? Aquí metería la nota del primer ejercicio. Es importante que pongáis puntos, ¿vale? Si yo tengo 34,30, perdón, en el primer ejercicio, si yo tengo 98,66, pues tengo que poner 98.66, ¿vale? Y en el segundo ejercicio tengo que poner, pues, 34,66, ¿vale? Pongo el correo electrónico, le daría arroba esta arroba, gmail.com. le doy a calcular, y si os fijáis, me sale aquí la calculadora hecha, ¿vale? Lo voy, a ver si lo podemos ver un poco más amplio, aquí me saldría la nota del primer examen, 89.33, nota de corte del primer examen, yo la nota del segundo examen la he puesto sobre 33, ¿vale? Sobre 33 está puesto, que es lo que yo estipulé, que sería la nota de corte. Después, si es más o es menos el día que saque la Secretaría General la nota de corte, lo único que cambiaré es esta variable y a todos os saldrá la nota transformada, que al final es lo que importa. Lo que va a valorar la Secretaría General es esa nota transformada que tenéis del primer ejercicio más la nota transformada del segundo ejercicio, se suman y ahí se saca el corte. ¿vale? Pues imaginaros que tenéis 22,50 y saca la Secretaría General. Que todos aquellos que tengan más de 22 puntos son aptos. El que esté de 20 a 22, pues queda, habiendo pasado los dos cortes, pero sin plaza. ¿Vale? Es un poco para eso. Si todos vosotros hacéis y ponéis los datos en la calculadora, al final podremos tener, nosotros tendremos apuntada todas las notas que saquéis y vamos viendo un poco por dónde van los tiros. También os digo, todo aquel que ponga en la nota eh, del segundo ejercicio menos le va a dar, obviamente, en la convertida menos de 10. ¿Sabéis que lo que hace la Secretaría General es transforma la nota que es eh, de corte, en este caso los 89,33, lo transforma a 10. 89,33, la nota de corte sería un 10, y después, a partir de ahí, va sacando la nota eh, o la, la nota transformada en función de la diferencia que haya. Lo que tenéis que tener claro que en el segundo ejercicio... Voy a poner la pizarra aquí para que lo veamos mejor. Perdón. Oye. Disculpad. En el segundo ejercicio tenemos que tener en cuenta una cosa. Tenemos el primer ejercicio y el segundo ejercicio. Vale. Entonces, yo aquí en el primer ejercicio, si yo he sacado, pues por ejemplo, 120 y, en el, y, y la nota de corte es 89 con 33, pues vamos a poner 120 con 33. Vamos a hacerlo más fácil, 119 con 33. Yo aquí tengo 30 puntos de diferencia. ¿vale? En el segundo ejercicio, imaginaos que la nota de corte le vamos a poner 30. Con esto no estoy diciendo que crea que vaya a ser 30, que después... Ya sé lo que pasa, ¿vale? Y vosotros tenéis 40, ¿vale? La diferencia que hay aquí, efectos de sacar la, la media ponderada es de 10, ¿vale? Para saber si prevalece más esto o esta diferencia que hay aquí, aquí en este ejemplo que os planteo es la misma diferencia. Efectos prácticos en nota ponderada es lo mismo, porque aquí lo tengo que multiplicar por 3, por eso siempre os digo que el segundo ejercicio, la diferencia que haya con respecto al corte, vale tres veces más. Entonces aquí sería como 30 puntos de diferencia a efectos de la media ponderada, ¿vale? Y aquí ya tendría los 30 puntos de diferencia. Obviamente esta persona entraría. Cuando me preguntáis, oye Pablo, uno, yo tengo en el primero 110 y en el segundo imagínate que la nota de corte es 30 y tú tienes 30 Coma 66, ¿vale? De 110 sobre 83 tienes 21 puntos, ¿vale? 21,33. Y aquí tienes 0,66. Lo tienes que multiplicar por 3. Entonces tendrías aquí seis uno, pues tendrías 2 puntos, ¿vale? Obviamente hay más diferencia aquí entre esto que esto. Aquí, pues si, si se dan muchos empates, y yo aquí en estas notas. Estoy fuera de los 2.000, eh, de los 1.850, puede darse la situación que yo no entre, ¿vale? O que me quede fuera, ¿vale? Puntúa más la diferencia que tengamos en el segundo que la diferencia que tengamos en el primero. Una persona en el primero con 124 que pasa el corte, ras... o 124 es mucho, pero una persona en el primero que tenga 110 y en el segundo pasa el corte justo, igual queda fuera, porque igual viene una persona que tiene en el segundo tres o cuatro puntos por encima del corte y aunque haya pasado raspado el primer ejercicio, le adelanta, ¿vale? Por esa diferencia que puntúa triple. Entonces, cuando comparéis las notas, tenéis que valorar esa situación. Yo lo que voy a hacer ahora es pasar por, las, por redes sociales, os voy a pasar esta plantilla o, esta, o a través de la plataforma web, podéis entrar y desde ahí hacéis la, los cálculos. Así, por lo menos, podemos sacar la nota de todos vosotros y ¿sí? podemos llevar el, el cálculo. Vale. Simplemente entráis en esferoposiciones.com y una vez ahí, le voy a dar atrás para que lo veáis, una vez estéis dentro de esferoposiciones, la tengo aquí. Vamos ¿vale? aquí a cerrar y introducimos las notas y el correo electrónico. ¿vale? Bueno, nada más. Eh, lo que os puedo ayudar, pues ya sabéis, me decís, me comentáis el vídeo, compartís el vídeo, algún tipo de comentario. Me podéis seguir en los grupos de Facebook, en, en Funciones de Prisiones 2022, espero Oposiciones, Espera Penitenciaria. Bueno, ya andamos a todo. Espero que os sirva de ayuda y estaros atentos que estos días os haré vídeos específicos para este nueva, nuevo abanico y nuevas posibilidades que se os abren. La verdad que es una, una época que tiene que ser apasionante para todos vosotros. Espero que todos o la mayor parte podáis aprobar que no sufáis mucho que le llevéis lo mejor posible esta, esta gestión de esta espera que es el que espera desespera. Entonces es un poco la tónica y, y que seáis felices sobre todo. Que podáis disfrutar con vuestra familia Nochebuena, que podáis disfrutar Navidad y que si es como una plaza, por pues mucho mejor. Bueno, me despido de vosotros, os envío un cordial saludo y espero que compartáis la, la publicación y el vídeo. Y si eh, mandáis la calculadora a vuestros contactos, pues tendremos más notas y podremos cuantificar nosotros más o menos cuánto es eh, o lo que creemos o consideramos que pueden ser aquellas plazas que se vayan a quedar fuera, ¿vale? Venga, un cordial saludo. Chao, chao.